Pues hola de nuevo, aquí estamos otra vez jugando a Hyper Light Drifter A ver qué nos encontramos en esta parte Y espero que les guste, vamos para allá Oh, llevo 21 minutos ya jugando A ver Oh Que como Si hubiera tenido algún tipo de Blackout o algo así Bueno, a ver. Ya no me acuerdo de los botones, a ver, ¿no? Ah, sí, con este, va. Creo que mejor antes voy a ver el, la parte de atrás, antes de seguir. No voy a ser que me esté saltando algo importante. Puede usar las armas, creo. Mm. Ya, ya, ya. Creo que ellos son los cuidadores como de la ciudad o algo así. Ah, Creo que esta persona me daba armas o algo parecido. ¿Pero esto ya la tengo o cómo? Sí. Entonces creo que no me da nada. Oh, Me siento como un tonto al jugar esto. No sé, no entiendo nada. Oh, no quepo. Okay. ok, vámonos. Hmm. Claro que no puedo destruir las cajas. Aquí me. No Nada. Uf, los edificios rotos, la animación, uf, se ve súper bien. A ver, ah. una explosión, o sea, eh, compro bombas, ah, R1. Loco hice mal la última vez R1, no me deja de hacerlo mm, No puedo hacer nada No tengo suficiente dinero o algo parecido Bueno, volveré al ratito Es azul como yo, oh, chale, la llave. Tengo llave, bueno Vaya, parece que Si sí son Cosas un poco más profundas de lo normal Que hay en los videojuegos Está tocando Ok, otro lugar donde puedo salir. Con él no puedo hablar. Bueno, se siente vivo el lugar, pero muerto a la vez. Creo que me falta nada más arriba. y les ayudó armas oh pero que no no no tengo dinero creo a ver cuadrado ok ah no x así se sí. lo quiero no, no, no, Sí, pues no no tengo dinero ok tengo dinero. Tendré que conseguir ese dinero o esa energía o. Eso. Y hay otros que me dicen: No, ah, Neil, cállate. Contigo no, no voy a hablar. Está bien. Mm. Ay, ya me dio hipo, perdón. Y no traje agua. Mm. Ah, con el ese que habíamos hablado, creo. No, ya no recuerdo Ay, pero no tengo nada de dinero Ay, Bueno, podemos ir para allá Bueno, pues, hoy vibra, vibra el control Pues ahí es la, el otro personaje, del que estaba hablando el, el viejito Bueno, pues creo que saldré por aquí, aquí ya no hay nada, ¿no? Pues, vayamos a ver qué hay No, ya dije que no voy a golpear a los esqueletos. A ver, es que le cambié los cuadros por segundo. A ver si ya va más rápido aquí. Ah, sí. Sí, pues ya mejor. Uf. Se ve muchísimo mejor a 60, pero pues bueno. Ya cuando tenga una buena compu, chavos. Hasta jugaré Fornite y el Micra. Sí me gustan ambos, están muy buenos. Más el Minecraft, pero bueno. Oh. Ah, me equivoco de botón. A ver. ¿Cuál será ese dinero con el que podré comprar cosas? Ah, ah, chale Ah, oh, no, me estoy muriendo Ok, ok, ok, ese L1 L1, L1, va uh. Se me olvidó que podía hacer eso Pero no creo llegar allá Oh, no, hice algo malo Oh, tal vez eso me ayudaba Uy. O era... Ay, Dios O era algún tipo de entrada ¡No! Chagos, no soy muy bueno No me odien, chicos No, sab no había visto que le salía como sangre ¡Oh! Es a mí, me sale sangre a mí A ver ya Ay, no No quiero hacerles daño Disparaba con el cuadrado, ¿no? ¿No? ¿Con este? ¿Con este? Ah, ok, va. A ver, espérenme. Había algo arriba, ¿no? Ah, como que quiero ver si hay algo allá. muy bonito el juego. Oh, me traigo el esqueleto. ¡Ah! ah, se detiene automáticamente cuando toca piso. Ah, está bien. Estos se parecen a los personajes del principio. Estos de acá, estas estatuas. Eh. Estaré llegando a un lugar especial. Ay, no, eso no era. Ay, ahora sí te a matarlo. Oh, es un boss. Tengo que encontrarlo. Vaya, vaya. Ok. Oh, no, es no, era. no esto Oh dios, está preciosa la animación. Uf. Oh shit. Voy a curarme. ¿Eh? ¿Tengo para curarme? No, oh, oh no. Bueno, haré lo que pueda. Ya morí. Ah! No. Bueno, mi primera muerte ¿Qué pasa cuando revivo? Hmm. Ah, la música Ay, oh, Dios, me voy a enamorar de este juego Está bien chida ¿Eh? Espérate, ellos mataron a todos esos de ahí, ¿no? Ah, oh, no, oh, soy malísimo Oh, ok Sí puedo, sí puedo Por unas ranas, unas ranas ninja. A ver, ahí voy. Ah, ¿qué? Me está matando como con tres golpes. Me podré recuperar vida, yo creo. A ver, ¿no? Solo tengo dos golpes. Pero puedo disparar, creo A ver Ah oh. Ah, oh, no Creo que debía haber seguido disparando Aunque creo que Estoy jugando con control, pero Entonces, cuando yo estoy disparando La mayoría de mis golpes Sí les dio, es como... Ok, como oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¡Oh, no! Okay. Ah, lo que carga son las balas, sí es cierto Es como obtengo la vida Ah, oh, son los cuerpos de de acá. Oh, entonces sí tendría que golpear a todo para tener balas y ayudarme a que sea más fácil esto. Bueno, es como la cadena alimenticia, todos nos ayudamos entre todos, ¿no? A pesar de que no los quiera matar. fuck, creo que no. ¿Ahora? Morí. Ah, no lo había visto. Escuché el corazón del personaje, morí. Ay no. En algo fallé. No, las ranas. Uh... Ya voy entendiendo el sistema de combate. Está muy bonito. No sé bien qué es, pero... Parece una puerta. ¿Es tan raro esto de... ...jugar videojuegos con otras personas? Con otras personas... ...juego solitario... ...es como... ...esto de ser ahora youtuber... ...porque... ...de cierta manera se sentía bien jugarlos... ...uno solo... ...pero ahora lo estamos jugando con varios y... ...bueno, ustedes me ven y... ...espero que les agrade... ...pero se siente tan extraño y... ...se disfruta el juego de, de otra manera, tal vez... ...solo lo aprecia bien por la música... Pero al jugarlo con los demás, sabes que también los otros lo están apreciando de otra manera. Así que bueno, gracias. Ah, vaya, no sé usar esto, triángulo. Ah, A ver, me puede haber ahorrado tanto con prestar más atención. Entonces mi. lo que puedo conseguir yo como vida es lo que le voy a dar a las otras personas por cambio de armas y. otros objetos. Bueno, pues que así sea. Ay oh, Dios, no, ¿qué botón? Este. Oh shit. Oh, ya no tengo. Ok, me exploto. Puedo curar de esto, bueno, sí, creo que no había otro camino. Ah, todo es un misterio. perdonen los perros de al lado ah, ah, es un brazo Eso es Es una espada, como si estuviera haciendo así Ok, está bonito Ok, yo estoy en tal lado Me dio algo, me dio un poder Bueno, conseguí algo Checkpoint Estoy ahí Y tenía que llegar como para La derecha Por arriba Warp here anytime using the map Ok, gracias ¿Qué puedo llegar ahí? Ah, no, espera Ah, que puedo Llegar a ese lado, en cualquier lado del mapa? Es como un checkpoint Es como mmm, teletransportador no sé para dónde ir. Aquí abajo no me deja. Vamos por arriba. destruir nada, son esclavos o oh, son las ranas ok, entonces estos amigos blancos fueron oprimidos por las ranas Oh, esas son sus imágenes, las de arriba Esas también han de ser ellos No puedo ir más a otro lado Bueno, más aprendiendo de la historia De este juego O escondido o nada. No hay nada. Creo. Bueno, sigamos. Me gustan los animalitos de acá. Están preciosos. Ay, adoro el pixel art. Mm, plantita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me curé? ¿Cuánto tengo? ¿Qué pasa? Ah, no, sí tengo vida Entonces el hombre está enfermo Como el creador Changos Esto Esto no es cualquier juego, chicos Vaya Ok, vamos para abajo entonces... Oh, para la música... Algo va a suceder... Creo que está bien que hagan este tipo de transiciones... Es como una forma de... Desaburrirte de todo lo que está pasando y... Vas a otro tema, a otro lugar... Como cambiar el tema un poco. Oh, shit. oh no lo vi. Que todos ah. Okay. cierto ah. vamos Ay, quiero comprar una de esas cosas no sería mal regresar en un punto o oh, un boss un pequeño boss Oh, hay otro. Oh, shit. Oh, no. Ah, shit. no. soy tan bueno, chicos. Okay. Oh, este no estaba antes, ¿o sí? O no me di cuenta. Eh, perdón, ya, sigamos. Uf, okay, podemos dar más golpes sin problema alguno. Ah, no manches, ah, Dios. No. Ah. No puedo manejar bien este control, chicos. Soy malísimo. Ah. No, no, no puede ser, no puede ser Ok, ya, al fin Pude acabar con esos malos Creo que aquí lo voy a dejar No, a ver Un lugar donde crea que se pueda guardar Ok, no sé dónde pueda guardar Ah, ah, ah, déjame pasar, estúpida pared. Aunque okay, ya tengo más cosas. Son más fáciles estos de acá. Oh, no, no puede ser. Oh. Bueno, chicos, este juego está muy difícil. Le Seguiré intentando para la próxima. Así que... Uf. Nos vemos el día de mañana con otro video. Subo video todos los días. Así que suscríbete y dale click a la campanita para que sepas cuando llegan más videos. Así que bueno, nos vemos y espero que lo hayan disfrutado. Bye.